¡Qué lindo que suena la chacarera! Llega un mensaje y dice... Medialunas dulces o saladas... ...que no es lo mismo que de grasa o de manteca. ¡Epa! Gran diferencia entre porteños y platenses. Claro, los platenses... ...dicen... ...dulces o saladas, ¿no? Claro. Y los porteños dicen grasa oh, o manteca. ¡Ay, grasa o manteca! <risa> Querido... ¿Tiene gusto dulce? Dulce. ¿Tiene gusto salado? Salado. escúchame. Es querida y es Roxy que tenemos del otro lado nuestra chiringa. ¡Hola, Roxy! Buen día. ¿Cómo no va? Sé cómo va a, no sé cómo va a devenir esta coluca terrible <risa> porque le quiero decir a la señorita que recién acaba de decir Ah, que yo soy por claro. ¿Cómo? ¿Pero cómo de manteca o de ¿Qué grasa? Portenia, platense por el ex. Ah, ah, bueno, vale doble, ah, entonces. No, eso ah, vale eso doble. es una gran cosa, eso es una gran es cosa. Es un gran que, mérito. Vale más de 25 años que me vine a vivir a La Plata, es la ciudad que elegí para mudarme, me encanta, eh, pero bueno, sí. ¿Y esa, acá, se, esa, acá seguís es diciendo eso? de manteca o de grasa o ya te acostumbraste al salado dulce? No me acostumbré, no, ah. para mí son manteca o de grasa. vestigios quedan, lo importante es que... Te recuperamos. Te perdonamos te por, por haber te te recuperamos de la ciudad. Mira, sí, no, sos una porteña de disculpa recuperación. Disculpan mis orígenes. No, por favor, por eh, favor. Eh, eh. Acá queríamos cerrar la grieta, mira, pero no nos salió muy bien. Estamos. Ay, Ro, Debe alimentarla. Sí, tremendas, sí, tremendas tremenda diferencias. Marcador y fibra. No, mis hijas en la escuela, los primeros años, era. Pero es que es otro país. Claro. Pensar. Rojo o colorado. No, sí, sí, sí, sí, sí, no, tremendas diferencias, y con el tema de las calles, que estuve escuchando sí. a ese oyente o compañero de la radio, Herman, no sé, que llamó por teléfono oyente. dando explicación tan minuciosa, esa cuenta yo la conocía, es fantástica, jamás la pude hacer, <risa> y debo confesar que por lo menos durante los cinco primeros años en los que me mudé a La Plata, terminaba agarrando diagonal y para cualquier lado y ahí tenemos otro tema es diagonal o es en diagonal también se ha debatido <risa> eh, creo que optamos eh, eh, ahí sí se puede cerrar una grita optando por diagonal sin, sin artículo sin artículo yo digo él yo digo sí, no lo quise tirar porque me van a bardear no, por no. todos lados y tienen razón si me bardean. No, hay mucha gente que le dice el diagonal, creo que el está diagonal. bastante dividido. Yo eh, nunca estuve en esa en esa disputa porque le digo diagonal, pensé que era Pero así. me parece que es muy interesante sí. lo que estás charlando porque eh, es muy particular la identidad de la ciudad de La Plata que muchas veces se dice que es una ciudad que está como eclipsada por la proximidad que tiene con Crava. Sin embargo, es muy especial la, la identidad que tiene la ciudad, mm. que está plagada de esas cosas y de, bueno, de muchísimas más, ¿no? La cultura, ni hablar, del rock también, sí. eh, me encanta estar viviendo en La Plata. Sí, Qué la buena. verdad es que es muy linda. Yo digo, solamente voy a decir esto y le mando un beso grande a Jesse Jr., que mandaba también mensajes. Yo digo El Diagonal porque se me quedó de la canción del Lobo. Y se corriste por el diagonal, pincha. Entonces me quedó directamente... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Empezamos a hablar de literatura, Richo, por favor, ¿eh? Se me picanteaba, ¿eh? Si yo estoy viviendo la placa, también tengo, tengo mi corazoncito rojo, precisamente. Bueno, vamos primero que nada vamos a mandar un beso grande a Leti y a Lisa. Muchas bueno, gracias. las, chicas, si las se están escuchando del otro lado, con mucho trabajo, llega fin de año y las chiquitas estamos ahí remando en un mar de dulce de leche, con clases de tú y un montón de compromisos, pero bueno, acá estamos siempre con representante firme en la columna eh, en Codo a Codo. Qué y lindo. hoy en particular eh, quiero hablar de alguien de quien se habla muchísimo y en todas partes todo el tiempo y que como que todo el mundo conoce, que es María Elena Walsh, oh, qué lindo. pero... Sí. En realidad, ayer en eh, la columna que hizo mi compañera Elisa Batistuzzi, que hizo una reseña sobre Dylan Kisky, hizo un comentario que es el que generó mi columna de hoy, porque comentó algo así como que es un clásico tan clásico que en realidad todo el mundo ha leído la obra de María Elena Walsh, realmente se conoce la obra de María Elena Walsh, ¿Le sucede muchas veces esto. Eh, con, con popes eh, de la literatura o con clásicos claro. donde es como que todo el mundo conoce su nombre pero realmente cuesta que gente se adentró verdaderamente en su obra ¿qué conocen ustedes de María Elena Walsh? a ver, cuenten. No, eh, yo recuerdo esto, me, me, la primera vez que me hicieron pensar las chiringas puntualmente en esto fue cuando hicieron hace un año o dos un especial que nos preguntaban de qué manera había entrado María Elena Walsh en nuestras vidas, ¿recordás? Claro. Sí. sí, sí. Y ahí sí, sí, sí. Eh, incluso lo escuchaba al programa y a la uno al responder, si realmente el contacto, el primer contacto que uno tiene con María Elena Walsh puede venir por las canciones, por la maestra jardinera, por después uno duerme en la idea de que conoce la obra y quizás la desconoce puntualmente, pero sí conoce a María Elena Walsh que es lo muy... Claro, lo, pero es exactamente lo que dijo ayer mi, mi compañera Lisa, de que realmente uno conoce, probablemente las... ¿Escuchan? Perfectamente. Ah, sí, eh, probablemente las canciones, que es lo más popularizado, pero hay un montón de obras de Marielena Walsh que va desde poesía, novela, cuento, limericks, que en alguna oportunidad yo he hecho una reseña sobre los limericks de Marielena uh -huh. Walsh, que son esas... Poesías de tradición eh, de origen inglés, ¿no? Esa poesía Nonsense, eh, que está presente en su libro El Solo Loco. En realidad, mi columna hoy tiene que ver con eh, difundir el décimo festival María Elena Walsh, que se va a hacer este sábado 21 de noviembre a las 18 horas en formato virtual, organizado por un espacio que nosotras queremos muchísimo, que es el espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Por eso es muy probable, Rizo que ya en otra oportunidad hayamos hablado de María Elena, porque es un festival que se viene haciendo de forma ininterrumpida durante 10 años. Mira. Qué bien, qué, qué bien. bien. Y... Pero particularmente hoy uh -huh. yo quisiera hablar de la última obra eh, de María Elena, que se llama Fantasmas en el Parque. A ver. Y Fantasmas en el Parque es eh, una novela se publicó en el 2008, antes de su fallecimiento, recordemos que María Elena Walsh fallece en el 2011 Y es muy interesante esta novela porque es una novela de tipo autobiográfico, bastante fragmentaria, con distintos capítulos Donde encontramos una María Elena completamente distinta, acá ya no tenemos cuentos, canciones infantiles, no mm -hmm. tenemos personajes, de esos personajes tan disparatados a los que ella nos acostumbraba, sino que es como que entramos en un pliegue íntimo de la vida de María Elena, y también me parece eh, muy interesante para abordar eh, su obra y su pensar también sobre un montón de cosas. Recién estaba escuchando ahí un comentario este, de un de un oyente que no sé qué decía de la red, y qué sé yo, bueno, ella vivía en la zona del Parque La Cera. Y desde ahí, por, por un problema físico que realmente la, la, la quejaba, eh, se movía eh, por ese barrio y aborda mucho en esta novela la transformación del escenario porteño, el avance del mercado inmobiliario en un lugar muy crítico, el lugar postergado que, que tiene la naturaleza en la ciudad, no los modos de vida urbanos, bueno, hay en algunos Momentos de estos que son como capítulos, eh, relatos, no son cuentos, no tiene tampoco un orden cronológico. Encontramos a una María Elena bastante <coughs> especial, un poco cascarrabias, a veces medio mala onda. Y a mí me gusta descubrir estas, esas, esas piezas que me están mostrando otra parte de una autora tan, claro. tan pero tan, tan emblemática. ¿Sí? Uh -huh. No, no, no, te, te asentía. Y todo esto. En, en, este, en este encuentro virtual que se va, se, se va a, a hacer con, con las obras de, de Mariana Walsh, ¿está también, digamos, esa parte, esa faceta más personal eh, de ella, o se ve, o vos decís, se ve reflejada tal vez eh, en su obra, en su carrera? No, en realidad eh, el, el evento, como va a ser uh -huh. un evento eh, que, que en este caso va a ser virtual, eh, que se va a transmitir por el canal de YouTube de Lecuni Va a ser sobre todo un evento dedicado a las infancias y claro. con muchos grupos musicales como el Hugo Karma, los musiqueros, este, Chiquilidesma, Verónica Parodi. Después también va a haber un grupo de narradoras. Ayer en el programa tuvimos la voz de una de ellas, Andrea Martinoli. Uh -huh. Y también va a haber ilustradores. Eh, entonces va a estar como más abocado precisamente al aspecto más conocido seguramente de María Elena Walsh, en que yo lo que estoy tratando de hacer hoy es una columna sobre este libro para generar como un paseíto por un pie Bien. distinto de la obra de ella, que eh, tal vez no es infantil, decididamente no es infantil, pero por ejemplo, a aquellos jóvenes que estuvieron... Eh, nutriéndose de la obra de María Elena durante su infancia puede resultar muy interesante también encontrar otra María Elena y conocer cosas de, de su vida y de y de su obra sí en este libro cual. donde ella inclusive cuenta eh, no sé sus inicios por ejemplo su iniciación artística musical eh, viene de la época no sé de 1950 cuando ella se se une junto a Lea Valladares eh, tenía 21 años 21 años cuando conoce a Leda Valladares, eh, que es una artista tucumana, muy relacionada al folclore, pero muy relacionada también al, a, a la investigación en el uh -huh. folclore. ¿no? Eh, una, una, una mujer que, que se alimentaba de las raíces folclóricas y que, que estaba reivindicando el valor del, del indigenismo y del folclore más histórico de nuestro país. Ella se unen y hacen una gira por Europa y por país por París y por, y por un montón de, de países e, europeos y a partir de esa experiencia que María Elena Walsh tiene eh, con Leda Valladares es cuando ella empieza a eh, volcarse a la escritura de, de las canciones y de hecho después se desvincula de Leda Valladares porque ella estaba más inclinada a, eh, a, a su creación y a encontrar una nueva expresión se nivel de las raíces folclóricas pero tiene que estar estrictamente restringida a ellas y empieza a orientarse hacia otro lado y empiezan a aparecer estas canciones emblemáticas que nosotras conocemos, que tienen que ver sí. con la justicia social o con metáforas, por ejemplo, de animales o de universos o de reinos, donde en realidad ella termina hablando del feminismo, del poder, del pacifismo, bueno, de, de un montón de temas universales, ¿no? que Eso es lo interesante en María Elena. María Elena es muy interesante cómo eh, no infantiliza los temas, sino que los temas de María Elena son los temas universales. Y este libro también permite como adentrarse un poco en ese background, no, en esa en esta historia que hay atrás que sostiene toda esa producción que es la masiva y la más conocida, la infantil y juvenil, uh -huh. pero bueno, que tiene eh, un, un esqueleto muy fuerte detrás. A ver, contanos un, un poquito sin sin spoilear, digo, ¿con qué nos encontramos en esta última en esta última obra? En esta última obra, que vuelvo a decir su nombre, Fantasmas uh -huh. en el Parque, es una obra que inclusive eh, no es difícil de conseguir y es una obra que también las bibliotecas de nuestra ciudad, que ya muchas con protocolo están funcionando, eh, es una obra que se puede pedir prestada, me parece que es un libro ideal, ahora que te viene el verano, y no sabemos qué es lo que vamos a hacer en el verano, me parece que es una obra ideal porque la agarras, te lees uno o dos capítulos, uno o dos relatos, y después este, podés dejarla y volver a agarrarla, digamos como que no tiene una continuidad, no es una historia. Eh, en un momento ella cuenta eh, algo en relación a ese barrio en el cual vivía, ¿no? Les voy a leer un fragmento mínimo, porque sí coincido con post en que no hay que spoilearla, pero me gusta un poco el, la mirada que ella tiene sobre ese entorno. Dice, de mis paseos por el parque Las heras que tiene algo fantasmal, porque allí hubo una cárcel, de ahí surge la idea de escribir fantasmas en el parque. En algún momento ese lugar era un montecito, en los confines de la ciudad en donde estaba la penitenciaría nacional. Y recuerdo una temporada que pasé en una pensión desde cuya terraza veía cómo los guardias cumplían en las torres sus rondas de vigilancia con las armas al hombro. Y así fue que, una vez desaparecida la cárcel, de la que por supuesto no quedó ni un ladrillo de recuerdo, como es nuestra costumbre, quizá porque allí hubo fusilamientos y quisieron borrar toda cuota de ignominia, persistió ese aire fantasmal que cuando yo iba al parque me tomaba por asalto. Y entonces, con esos fantasmas que ella atribuye, que vive en, en el parque es que empieza a hacer relatos con sus propios fantasmas, ¿no? En un momento de, de, de los últimos días de su vida, donde eh, hay un montón de... Veces, es como un desfile de personajes maravillosos que la acompañaron eh, durante toda su vida, ¿no? Es, bueno, el capítulo de Leda Valladares, uh -huh. después también el capítulo de María Herminia Avellaneda y ni hablar de Sara Sacio que en realidad fueron sus tres relaciones, y en Fantasmas en el parque, cuando ella por primera vez se anima a confesar que Sara espacio fue su gran amor. Eh, y lo hace así en el marco de una conversación eh, muy casual, eh, pero eh, pensemos también en, en la generación a la cual pertenecía, Elena claro. y también cómo cambiaron los paradigmas desde aquel entonces, y qué eh, acto de valentía enorme que tuvo semejante personaje para poder eh, blanquear, digamos, esa situación, ¿no? Total, total. Muy lindo, muy lindo para adentrarnos ya directamente a lo que este esta, este encuentro que nos contabas, virtual, este evento, también repetimos, además del nombre de la obra que acabas de mencionar, que fue la última de, de Marielena, también, eh, ¿dónde podemos repasar un poquito de, de toda la obra de ella? Bien, eh, el evento eh, va a ser por el canal de YouTube uh -huh. de Lecuni, que es www.youtube.com barra user barra nuestros hijos. Bien. Eh, va a ser el sábado 21 de noviembre desde las 18 horas, y como les dije antes, eh, va a haber un montón de eh, grupos musicales dedicados a las infancias, va a haber narradoras, y también va a haber ilustradores, de hecho, le mandamos un beso muy grande a una compañera y amiga nuestra, que es Piper que es de la ciudad de La Plata, y que va a estar ahí eh, ilustrando junto con Isol, Pablo Garnasconi, o sea, nombres muy, muy importantes. Este es un evento que todos los años, Espacio Cultural, Nuestros Hijos, Asociación Madres de Plaza de Mayo, lo organiza, y este año, bueno, dado este contexto, lo va a hacer de forma virtual. Entonces ahí se va a poder hacer un repaso de lo tradicional y de lo más conocido de la obra de María Elena. Y mi invitación es eh, a que, a que, a que puedan adentrarse en este vericueto eh, un poquito más desconocido y más íntimo también, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya estoy cerrando? No, no, no, ten tenemos un minutito. Cuando vos tengas que terminar, Roxy, sí. sea, acá ya sabes cómo Ah, es. bueno, nada. Yo les decía que también había una una Elena diferente porque hay eh, me gusta muchísimo un capítulo uh -huh. eh, de este libro que se llama bastones y escalones uh -huh. ustedes saben que, que bueno ella estuvo muy postrada porque tuvo eh, cáncer óseo y realmente tuvo muchísimos eh, muchísimos problemas con su enfermedad no le diagnosticaron cáncer óseo en 1981 y le llevó dos años de tratamiento de hecho hay unas fotos circulando, cuando Cristina le dio una especie de reconocimiento y ella estaba sentada en sillas de ruedas, ¿no? Sí. Eh, y, bueno, habla mucho de, de cómo vivió en su enfermedad, y cómo vivió sobre todo su enfermedad en una ciudad, que es algo muy interesante también, ¿no? Esta cosa de la ciudad que... Eh, veces obstaculiza la ciudad que no es inclusiva, la mm -hmm. ciudad que, que genera inconvenientes para aquellas personas que tienen algún tipo de, de problema físico para trasladarse. Y eh, ella en un momento no pierde nunca su picardía porque dice, en la calle el bastón suele ser invisible a los ojos y a, y la imaginación, pero suscita una angustiosa curiosidad en los más chicos, sencillamente porque está a su altura lo ven. Uno de ellos en un ascensor, después de contemplar perplejo mi bastón canadiense, me dijo, ¿te vas a morir? Un oportunísimo callate, nene, y un maternal tirón de orejas abortó el diálogo que pudo ser informativo para los tres. Oh. Y este, es, es sí, hermosa anécdota, está plagada de ese tipo de anécdotas. Claro. Y, hace, y hace todo como una especie de ensayo no, bueno. de ¿Cómo? Muy bueno, digo, me quedé... Nada, no, no, no, expresión, fue una expresión. Muy bueno, Rox. Sí, sí, es muy bueno porque ella precisamente le llamaba la atención también eso, ¿no? Esa, esa, esa curiosidad que es vital en las niñas y ahí también al contar el tirón de orejas de, de la madre o el padre en ese momento también está eh, marcando algo. Hace en este, en este capítulo ella una especie de ensayo de cómo el bastón, según los distintos tiempos de la humanidad, se fue transformando de vara poética en manos de los sabios, ¿no?, a el bochorno de mostrar falencias mm. en un mundo donde se glorifica la gimnasia y se sacraliza la velocidad. Ella, imagínense que muere en 2011, empieza toda esta vorágine de internet y de las redes y de la tecnología pero con esa visión eh, increíble que tenía ella ya lo estaba viendo y de cierta forma eh, lo estaba padeciendo ¿no? porque se sentía sí. en, en la metamorfosis que estaba produciendo eh, su cuerpo se sentía que estaba entrando digamos en un nuevo paradigma donde era como que no no combinaba mucho ¿no? porque habla de que anda por la calle eh, tratando de evitar zancadas y, y tratando de, evita, de evitar este, los otros cuerpos eh, que van rápidos y le pegan mochilazos y sin, sin mirar no a una persona que va con un ritmo de vida diferente. Es, la verdad es que es muy reflexivo, es muy interesante y lo recomiendo no para niñas, por supuesto, pero sí para aquellos que hoy ya son jóvenes o adultos y que sean nutricos de la literatura y de las canciones de María Elena para que la descubran desde un costado diferente Perfecto, hecha entonces la, la invitación a alguna de las obras de María Elena Walsh y al evento también que se estaba dando eh, el fin de semana pero también tenés otra recomendación, nos dijeron, Roxy para tengo finalizar Tengo un temita porque bueno, ya como estamos entrando en un territorio de otras cosas uh -huh. que María Elena eh, produjo eh, les compartí un temita del álbum que se hizo con Leda Valladares. Su, su grupo, su dúo, se llamaba simplemente Leda y María, uh -huh. eh, y este temita que se llama Casi Casi eh, está en el álbum Entre Valles y Quebradas de 1957 y fue el, digamos, el campo fértil que le permitió después a María Elena desarrollar todo lo que nosotros hoy disfrutamos de su música que es el término nos quedamos escuchando entonces, Roxy. Un abrazo grande también a las compañeras del de Chiringuito. Nos reencontramos el próximo martes. Bien, y les invitamos a que vuelvan a escuchar el programa del lunes, el sábado en la repetición que se produce en la radio a las 14 horas. Gracias, chicos. Vos, Roxy. Nos quedamos abrazo. escuchando entonces la recomendación de nuestras compañeras del Chiringuito.